Solo lento, loco, lo fuego, pasión. pasión Olvídate el tiempo y sientes que conmigo va genial. Ah, yeah. Es que no sabes, mamá. ¿Qué pasaría si está puesta para mí a sola? No contesté. Se la inventa y sin decirnos nada sabemos que es lo que piensa. Ella es calladita, pero eso es lo que aparenta. Y entre menos gente sepa full coñar cerveza. Baby, dale, esta haga fuego. Empezamos desde cero. Tú para mí, yo para ti. Escucha a la vecina, quién sabe que se imagina. Dos cuerpos rozando, creando sinfonía. No que hacer el sexo, hay que hacer el amor. Yo contigo fresco, me siento mejor. Y si ¿Qué si mí ya No pondes el celular Olvídate del tiempo y sientes que conmigo va genial ah. Esto va creciendo, sin peleas, sin mente Miles de seguidores que han fracado en tu cuerpo me llaman Sé que está en su cama esperando mi regreso Mi perfume no olvidar. Falla, falla, no encontré la falla Dibujamos rayas, su sonrisa y radia. Sin darnos ni cuenta entramos a otra galaxia Donde todo es mundo, no lo transforma en nada Espera la ocasión, y. Suena el se bella happy Plenando por ayer y también por el hoy Por la gente que fue y que ahí conoció no Olvídate el tiempo y sientes que conmigo va genial No saben qué hacer, pues llama su atención Les gusta escaparse, pues su su bad boy. Miles de pretendientes, cuál es su obsesión Sentí todo el peligro que le entrego yo y si ya que no busquen, contigo está. Porque yo estoy aquí pa' ti nomás. Yeah, yeah, Olvídate el tiempo y sientes que conmigo va genial.